Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a este video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el cual están encontrando todas las noticias y los tips de este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna y vamos a comenzar con este primer congreso de medicina y agroindustria del cáñamo en Mérida, el próximo 19 de noviembre de este año 2022 en el Salón Libaní, Libanés, allí en Mérida, Yucatán. Así es de que estén atentos porque hoy vamos a estar hablando de qué trata cómo puedes asistir, cómo puedes este, ser patrocinador, si tú quieres también aparecer con las mejores marcas, si tú quieres rápidamente estar colocándote en esta nueva industria, pues puedes comunicarte con nosotros. Aquí vamos a estar eh, platicando de este evento el día de hoy. Vamos a hacer que este Congreso, pues, distinto. Ahorita vamos a decirle cómo surge este Congreso. Y realmente, pues, este Congreso surge de que con algunas asociaciones vimos la necesidad de que hubiera eventos que estuvieran uh, 100% enfocados en el tema industrial, que estuvieran 100% enfocados en el tema eh, de negocios, que estuvieran 100% enfocados en el tema eh, de inmiscuir a la iniciativa privada legisladores para generar esta industria. Entonces, fue muy difícil. En primer lugar, este foro nace de la necesidad eh, de espacios como este, nace de querer... Eh, mostrar una nueva cara de la industria del cannabis, porque pues ya todo lo que existe ya lo conocemos, están las copas canábicas, están eh, todos estos foros que están enfocados 100% en el ambiente recreativo, eh, en algunos casos el lado medicinal, y, y realmente en, todo, en todos lados pues estamos viendo qué es lo que pasa con, con, con este tipo de eventos. Entonces ya... <coughs> Después de estar eh, pues aquí haciendo videos, hubo unos chicos del Sureste también que nos contactaron y, y vimos junto con otras asociaciones como AMEDCAN, de la doctora Mirna Flores y el doctor Rubén pagaza también con CID del cuerpo diplomático, del Honorable Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos y CANASUR. Obviamente eh, los convoqué y les dije, oigan, ¿saben qué? Existe la necesidad pues, de crear algo. Eh, que todos estemos pues poniendo nuestro granito de arena para que esta industria salga adelante y al no encontrar pues foros en los cuales nosotros pudiéramos estar exponiendo 100% la parte industrial pues eh, los chicos de Canasur les hice la propuesta, les dije oigan pues ustedes tienen todo lo necesario para que podamos hacer, para que puedan hacer porque ellos son los que están organizando la verdad para empezar felicidades a todo Canasur, son gente muy comprometida son gente que se dispone a hacer las cosas y lo hace y por eso estamos también con ellos, así de que vamos a, a, a ver qué es lo que va a pasar en este eh, nuevo congreso no que se está haciendo y, y vamos a... A ver un poquito, ya ya tengo aquí la invitación, ya tengo todo listo. Canasur en conjunto con más instancias y colaboradores realizan el primer congreso de la medicina canábica y agroindustria, de la medicina, perdón, no dice canábica, de la medicina, <ríe> ya como estoy acostumbrado, de la medicina y la agroindustria del cáñamo en Yucatán, con la finalidad de concientizar a la sociedad, autoridades y al público en general sobre los diferentes usos medicinales e industriales de la cannabis en esta nueva agroindustria emergente. Eh, todo esto pues, eh, lo estamos haciendo en colaboración también, por ahí vamos a estar como ponentes o sea, Los temas principales pues, van a ser agroindustria, comercio exterior Va, Van a estar presentes también ahí los miembros del Consejo Empresarial de Comercio Exterior Para que lo tomen en cuenta para cuando vayan a ir eh, Vamos a ver la ley del seguro la ley y seguros también, todo lo que tiene que ver con medicina, innovación y tecnología. ¿sí? Entonces, van a ser temas 100% industriales, no, no va a haber un espacio para, para la, la parte recreativa. Y a todos los que van llegando, por favor, compartan este programa, compartan este live, y vamos a seguir hablando ahorita de este nuevo evento. Entonces, eh, ya en... En Canasur, pues, los objetivos del Congreso pues, es concientizar y brindar información a la gente no, de, ahí de de todo Yucatán para que se pueda explotar esta industria. También pues, discutir y compartir los desafíos y soluciones de la integración de la cannabis en México, con un enfoque en la agricultura, la medicina, la legalidad, el turismo, en base eh, en enfoques científicos y médicos actuales, pero también obviamente centrados en los derechos humanos. Eh, también va a estar ahí el cuerpo eh, de derechos humanos, va a haber un cuerpo de derechos humanos que va a estar acompañándonos y tenemos que abrir el diálogo uh, en todas las, la, lo, las, las instancias del gobierno, en todos los niveles, no nada más en ese pequeño grupo de activismo y el gobierno, sino que involucrar a toda la sociedad en general, ¿sí? No intentar involucrarla, involucrarla, ¿no? Eh, los participantes, les voy a decir un poquito de lo que es la dinámica, los, los participantes discutirán las opciones para felicitar la implementación del marco legal de la cannabis en la industria en México, incluidas posibles soluciones, con base en evidencia, obviamente, y conocimientos científicos sólidos. También eh, se identificarán las prioridades sobre la importancia de la implementación en el sector salud, las necesidades de desarrollo y las oportunidades de crecimiento en el en el Estado, eh, que se abrirán gracias a esta agroindustria. Entonces, pues va a estar muy interesante, vamos a hacer más de ocho ponentes, ya están invitadas más de 300 personas, ya hay eh, senadores de la República que van a asistir, eh, los temas que se van a, a tratar, pues van a ser diversos entre la industria del cáñamo, eh, todo la, lo, lo que fue o lo que es también ahorita la conspiración Canamich, todo vamos a estar ahí contándoles en Mérida cómo fuimos haciendo paso a paso, porque hay muchos mitos eh, en torno a Canamich, hay mucho que se ha, ha dicho, ahí vamos a, a exponerles en este congreso que vamos a hacer, ahí vamos a exponerles todo lo que hemos estado haciendo, y prácticamente... Pues eh, va a estar también el doctor Rubén Pagasa de Ahmed Khan. vamos a estar viendo ahí todos los temas médicos Con la doctora Mirna Flores también, a los cuales les mando un fuerte abrazo También va a haber eh, ponencias por nuestros amigos Memo y Rada de ahí de, de Canasur Entonces pues van a ser ocho ponencias muy fuertes, van a ser ocho ponencias que van a estar eh, retumbando, porque los vamos a, a grabar en vivo, vamos a subirla a todas las plataformas y vamos a estar, pues aquí obviamente, en Facebook Live, en este canal de negocios, eh, Política y Cannabis, entonces un gran aplauso para todos ustedes que están aquí, ayúdenos a compartir, denle like al video y vamos a terminar este video, compañeros, entonces ya saben, si quieren ir al Congreso, también si quieren asistir de forma gratuita a todas las personas que se comuniquen aquí a, a este canal, Aquí en esta página de YouTube, aquí en esta página de Facebook, comuníquense por vía mensaje, eh, principalmente aquí en Facebook por, por vía mensaje, donde les vamos a dar pues, todas las bases para el, para el evento y vamos a regalar accesos a este evento que va a ser exclusivamente de la industria, de la agroindustria y la medicina canábica, así es de que... Ayúdenos dando un like y compartiendo a los que van llegando. Hoy estuvimos hablando de este pues evento, este congreso que se va a dar. Y pues también, si quieren ser patrocinadores, pues va a ser el aviso publicitario y no te empresaría en redes sociales. Aviso publicitario y no te empresaría en presencia de marca. Este, los soportes de comunicación, social media, invitaciones, banner de nuestros eventos o sea si ustedes quieren patrocinar también este evento si tienen alguna empresa, alguna industria que quiera patrocinar este evento todavía hay espacio, hay algunos espacios para los patrocinadores y van a poder asistir, recuerden no es un evento recreativo no tiene nada que ver con parafernalia ni nada por el estilo entonces no va a haber stands de, de, de nada, nada relacionado a eso eh, solamente pues va a estar gente de la iniciativa privada, principalmente del Consejo Empresarial de Comercio Exterior, las distintas cámaras empresariales que existen ahí en Yucatán y en todo México, también van a estar, eh, pues no sabemos si el gobernador o su representante, pero también ya tiene la invitación, hasta donde tengo entendido, ya ya confirmó su asistencia, pues porque va a ser un, un desarrollo grandísimo también para el estado de Yucatán, para que todos estén al pendiente, también senadores de la república, y algunos diputados federales también ya están confirmados para este congreso. Así es de que apúntense y si alguien quiere pues un, un boleto gratuito para este evento, pues aquí escríbanos. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, escriban aquí abajo si tienen alguna duda también sobre el evento. Déjenmelo aquí en los mensajes y alguien del equipo se va a comunicar con ustedes. Estoy en pie al orden. Es cuanto. Hasta la próxima.